Contra de cualquier institución es este espacio Y este conductor y productor, este periodista, este abogado Que está aquí, llama Pitágora Vargas Abreu ¿Saben por qué? Con el permiso de ustedes ¿Saben por qué? Porque nosotros no hemos recibido paga, No hemos estado vinculados a nadie en estos 28 años nos han perseguido, amenazado, cerrado programas, nos han intentado sacar del aire. Lo hicieron cuando estuvimos en Matutino 94, en el circuito, ahí, el circuito merengue. Eh, cuando yo dirigía Matutino 94, que era de cuatro horas el matutino, fuimos pioneros. De ahí pasamos a La H, Matutino del Cibao, radio y televisión, pioneros también. Cuando estaba eso a la moda. Primero que se transmitió desde aquí, de la radio, y se produjo para la televisión. Incluso para esta planta televisiva. Y nos cerraron ahí, Hipólito. Vaya, si era ese tipo que está atacando. Yo dije, ¿por qué iba a perder la reelección? E incluso el dueño pensaba que en ese momento, que para descansar me iban a meter preso. Porque yo le dije, cierre el espacio que yo soy el dueño de él. Y yo asumo la consecuencia. Y en esa época el teléfono era, teníamos un, ¿cómo se llama? Con con, toda la, con todos los teléfonos aquí, una, con varios canales. Yo agarré el teléfono y dice así. Y lo arranqué. Y yo dije, ¿por qué? Y perdió la relación. Y los motivos que yo di fueron esos. Yo recuerdo como ahora, y que me desmienta ella, si en los 20 años del PLD no nos dijo a nosotros mi amiga Lucelaine Plata, no andes con el libro ese de Leonel Fernández, que te van a matar, mi hijo. O sea que nosotros no hemos cogido esos cortes, esas amenazas con nadie. Y mientras estuvimos en el Canal 49, nos quisieron sacar en un momento del aire un mafioso vende droga ahí que terminó demostrando que era una basura y no pudieron. Es más, ahí comencé yo con las dos horas. Y en esa época yo usaba armas. Yo recuerdo como ahora que agarré una pistola y la puse. Y yo dije, vamos a arrancar con dos horas hoy. Y el que pase por esa puerta lo voy a matar. Sí, porque llega un momento en que tú tienes que ponerte los pantalones. Sí. Y tenía en esa época un cara cortada, en Milton hueso que parecía un 357. Sí, porque hay que tener memoria histórica. Mis recuerdos que nos dijeron que si nosotros seguíamos hablando, nos iban a matar. Entonces, si hay una gente que ha sido crítico con todos los gobiernos y que ha asumido una actitud permanente, igual soy yo. Y si hay uno que ha tenido una voz crítica en contra de las alcaldías y las gestiones de los últimos 18 años he sido yo. Nadie puede hablar que yo me he congratulado con ningún funcionario o que he dado, o que alguien me ha visto en un despacho, como veo la mayoría, plagando y dando lástima y asco, buscando una ordencita de combustible, buscando para un trago una orden de compra para comprar dos libras de arroz de habichuela y otros cobrando alguna publicidad sustanciosa, porque hay otros que son más astutos, que se venden más caro otros por abanico. y por... entonces Yo tengo la moral para atacar y decir. Y cuando yo digo que aquí en los últimos 20 años no se ha desarrollado un solo proyecto en beneficio del municipio cabecera de la provincia de Duarte, y que por el contrario... El Consejo de Regidores se ha convertido en una voz popular, y lo sabe todo el mundo, de cueva de ladrones y de escándalos permanente Un escándalo tras otro en todas las gestiones. Hay presidentes de ese Consejo de Edilicios que han salido ahí acusados por robo, por estafa. De ahí han salido acusaciones de gente que cobraba en las construcciones y que ahora lo están haciendo también. Y yo dije que cuando esos empresarios me den la prueba, yo lo presento aquí porque no tengo compromiso con nadie. Y develo los nombres y apellido. Y lo mandamos al carajo si hay que mandarlo también. Pero nosotros no tenemos compromiso con nadie. Entonces aquellos que se sientan eh, sensibles por la crítica que hacemos, pónganse a trabajar. Que ustedes ninguno, ni del poder de la oposición, están haciendo nada por este pueblo. Señálenme una obra de desarrollo que haya salido de ese Consejo. Edilicio. en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué hay distinto aquí en Macorís? Móvil Soluciones, le pagamos 5 millones 500 mil pesos casi, mensuales para que recoja los desperdicios sólidos. Y todavía tenemos camiones del ayuntamiento, que son propiedad del ayuntamiento, que alquilan el ayuntamiento para seguir haciendo su trabajo. se han convertido en unos traga y comecheques. Acabando con San Francisco de Macorís. Y todo el mundo sabe que los berrinches que iniciaron, y yo lo dije aquí porque no fue una fuente externa, yo dije quién me lo dijo. El alcalde me expresó a mí que estaba cansado de esa cuestión, de que porque le bajó el combustible, le bajó el la vaina de gasto de representación le bajó el dinero, no que se lo quitó que se lo rebajó y estaban berrinchando porque todo es aquí, hay que comprar el gusto de los diputados y senadores y regidores con cuarto para que hagan obras a favor del pueblo y tienen privilegio que no tiene nadie aquí tienen un sistema de seguridad social que solo ellos lo tienen usted y yo tenemos que pasar 30 años trabajando salir con 60 años de edad tener 360 cotizaciones para recibir una pensión de 8 y de 20 mil pesos. Y estos pendejos tienen un sistema de seguridad social que le permite a los senadores y diputados en 4 años, irse con el 50% de su sueldo, o sea que cuando salen de ahí, si hacen cuatro años, se van con 90 mil pesos para su casa. Y si hacen 8 años, se van con el 100%, se van con 250 mil tablas, los senadores y 185 mil diputados para su casa y tiene un sistema preferencial nacional e internacional seguro que le cubre todo a ellos a sus hijos Enfermedades catastróficas, esa gente no sabe lo que es eso, ni saben cuánto se paga en una, en una clínica de diferencia cuando usted va con un segurito cualquiera como tiene usted y yo el contributivo de Senasa y usted se pasa ahí en, en cuidados intensivos, al que ha tenido un familiar y usted le dice, mira, eh, 21 días, 3 millones de pesos. Y usted va a tener que comenzar a vender y empeñar. No, ellos lo tienen todo, estos pendejos. Y encima de eso hay que darle, porque se aumentaron. Terminó la cuaresma, vino... El, y, y calladito así, se aumentaron a 100 mil pesos. Y le pagan 12 mil pesos de un chofer, que no tienen chofer ninguno, eso come mierda. ¿Mm? Y le pagan 8 mil pesos de vaina, de, de, de, de viático y de gasto y de combustible. Y le pagan, qué sé yo, ¿cuánto de dieta? ¿Y qué trabajan ustedes para que le paguen tanto cuarto y tantos privilegios? ¿Cuál es la labor que ustedes hacen legislativa a favor de este pueblo? ¿Qué es lo que se quejan cuando hacen crítica? Como ustedes no trabajan. Lo que van es a chismear. Eso es una olla de grillo. Cada sesión en el Consejo de Regidores es una vaina de chismes. Hay gente que ha salido desacreditado. Yo no recuerdo un de un negocio que Yo te di a ti 300 mil pesos para que tú me abieras ese permiso, esa vaina. Y lo descubrió. Salió desacreditado ese regidor. Todo el mundo sabe de quién yo estoy hablando. No vale tres cheles. Al otro, pero yo te di a ti un millón de pesos para que tú me abrieras esa cuestión, de permiso de esa bomba, de esa vaina. Y eso que ese pendejo es funcionario. A el pendejo que le dieron los sobrecitos de Manila, la vaina. Toma 50 mil pesos, dale cada uno tanto para que me aprueben ese edificio. Y eso es todo así. Han sido escándalos públicos. Oye, por ahí a ustedes le han robado hasta la computadora, caja chica. Y hay uno que terminó con una acusación de 400 millones de pesos, que está pendiente de fallo en los tribunales. Escándalo uno tras otro. No ha habido una labor legislativa a favor de este pueblo que no sea chismes, porque lo que van a chismear es a lamberle al síndico, porque son todos tumbapolvo y lambones, ¿para que le den? Con sus contadas excepciones. He conocido tres o cuatro regidores que han sido personas probas, honestas y que han sido un ejemplo para San Francisco de Macorís. Pero lo puedo contar con los dedos de mi mano y me sobran dedos. ¿Entonces qué sensibilidad del carajo? Porque nosotros no tenemos privilegio con nadie. Y aquí al que lo haga bien nosotros lo vamos a felicitar, al que lo haga mal le vamos a decir lo que está haciendo mal. Y si no le gusta y usted y usted está sufriendo viendo el programa ponga a otro. Que lo complazca a usted con su lambisquerismo y su vaporismo, Que nosotros no somos de esos. Se equivocaron. Yo no le cojo corte ni chantaje a nadie. Ni a ningún pendejo regidor. Ni a nadie. Aquí en este pueblo. Este que está aquí. Conmigo se equivocaron. Se van para el carajo. Ustedes no quieren que lo critiquen. Trabajen. Rindan memoria. Y sean ejemplos de honestidad. Y dejen de ser de tumbapolvo tumba polvo del alcalde de turno. Porque lo han hecho siempre, desde que tengo uso de memoria. Muy bien. Y que me digan si los escándalos que yo he mencionado no han salido a la luz pública. Y si me he equivocado. O me he equivocado. O lo que yo he dicho aquí es mentira Ustedes han visto que me han recusado en el momento o Dejo ahí